Ok, vamos a hacer el sorteo familia. Este es por 0.21 Spark, cortesía de Epsicor. Muchas gracias, bro, por donar tu Spark por una semana. Ya tuvimos dos ganadores, Tony Z y Mojicana. Como ya fueron ganadores, no van a poder participar en los sorteos que vienen. le Damos al full screen. Vamos a ver. Una vez más, muchísima suerte a todos. A ver quién gana. Punto 21. Y gracias por participar. Si es que ahí le damos. Ah, no. Tengo que darle con el ratón. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Quién es? Vero. 48, muchísimas gracias por participar. Te acabas de ganar 0.21 Sparks, cortesía de Excor. Te mandaré un mensaje en el canal de Latin Quarter. También a Excor le voy a mandar el mensaje para que se pongan de acuerdo y te ponga ese Spark por una semana. Muchas gracias, Vero, por participar. Gracias a todos todavía tenemos cuántos días de premios, dejen ver mañana familia hay una propiedad en Chicago cortesía de Messi, siempre Messi el día 28 medio Spark cortesía de Santi el día 29 una propiedad en Santa Clara está grande la propiedad luego diciembre 30.7 Sparks cortesía de Spartaco el día 31 Akasha va a regalar una propiedad en Brooklyn, en la primer barrio latino que tuvimos. Ahí empezamos. Ese va a ser un gran premio. Después tenemos un Spark el primero de enero. Medio Spark después. Después una propiedad en Nashville. Nuestra primera propiedad en Nashville. Y después Medio Spark. Así es que hay muchas oportunidades todavía de ganar. Vamos a tener nueve sorteos más, familia. Espero que les esté gustando estos sorteos y ojalá hagamos más en el futuro. Muchas gracias familia y nos vemos despuesito en el metaverso.